El Tribunal Constitucional Dominicano declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo transitorio de la Constitución, aprobada el 13 de junio del 2015, que prohíbe una nueva reelección del gobernante Danilo Medina. El recurso fue presentado por el abogado Fredermido Ferreras Díaz en febrero pasado y conocido en audiencia en junio por el Tribunal Constitucional, que lo dejó entonces en estado de fallo. Esto ha generado debates y puntos encontrados entre diferentes sectores de la vida dominicana. Hoy consultamos abogados de esta ciudad de San Francisco de Macorís en relación al tema. Más que la parte política lo que tenemos que ver es cómo fortalece esta decisión el Estado de Derecho de nuestra ciudad, de nuestro país. Aquí gana el pueblo.